Así es que en este momento vamos a conversar con Robert Frías, presidente del capítulo franco Macorizano de la Asociación Dominicana de Profesores. Buenos días, Robert, ¿cómo estás? Buenos días, Amado. Buenos días, Yoyan. Buenos días, Carolina. Buenos días, Robert. Buenos días, Francis. Uh, Robert. Buenos Rubén. días a todas las personas porque están en sintonía de este programa. Gracias por permitirnos llegar a toda la sociedad desde esta tribuna, desde este espacio. En el frente hay un aniversario de la Asociación Dominicana de Profesores, pero también hay solicitudes de construir o de reparar aulas y escuelas. Cuéntanos primero del aniversario y luego la otra parte para que nos pongas en contexto. Adelante. Bueno, mañana jueves 13 de abril, la ADP está celebrando sus 53 años. 53 años de lucha, 53 años de resistencia, 53 años de conquistas, porque de los beneficios eh, o de los pocos beneficios o de la poca mejoría que ha tenido la calidad de la educación dominicana ha sido la lucha constante, ha sido el resultado de la lucha constante de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Debemos expresar que... Luego de caída de la dictadura trujillista, eh, vamos a tener el primer sindicato de maestros, que fue la Federación Nacional de Maestros, FENAMA, eh, va a surgir en 1962, la cual es la base o fue la base fundamental para la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Por algunas razones que nos vamos a expresar aquí, eh, queda prácticamente. Eh, desmembrada FENAMA y surge entonces la Asociación Dominicana de Profesores ADP que surge no del seno de la escuela pública sino de los colegios privados por eso en el estatuto del ADP establece que todo profesional de educación sea del sector público o privado puede ser miembro eh, del sindicato y eso fue eh, reafirmado nueva vez en el décimo congreso ...de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. La ADP surge... ...13 de abril de 1970... ...en medio... ...de los fatídicos 12 años de Joaquín Balaguer... ...un momento... ...en el cual... Eh, ...pues podemos referir que la sociedad dominicana... ...estaba siendo gobernada por el neotrujillismo... Eh, ...una dictadura... Eh, ...con... ...quizás con apariencia democrática... ...hablamos de dictadura porque todo aquel... ...que pensaba diferente al régimen... ...pues era perseguido, era asediado era exiliado o era en última instancia asesinado. Como resultado de esto, podemos decir que hemos perdido en medio de, esa, de esos dos años aquí en Balaguer, se perdió eh, o la, el régimen pues borró a los jóvenes con mayor eh, ideario liberal democrático de la República Dominicana. En ese contexto es que surge la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Y eh, Debemos recordar, la huelga de los tres meses y en cuando los profesores pues exigían mejores condiciones salariales, mejores condiciones de vida y se desarrolló la huelga de los tres meses. Y la solidaridad y el compromiso entre los maestros fue lo que logró que el ADP le eh, fuera, eh, fuera posible mantener esta lucha. Hablar del plan decenal de educación en el cual la ADP fue parte y con este plan nacional de educación del 92, es que Joaquín Balaguer recoge eh, las principales demandas del sindicato y entonces se va a poner en ejecución mediante este plan de, eh, nacional eh, de educación que debe ser, debe ser el referente para todo plan a largo plazo, todo plan educativo que se vaya a desarrollar a, a largo plazo. Es una conquista de la ADP también la modificación de la Ley General de Educación 66 el cual el gobierno de Leonel Fernández, que es el que modifica esta ley, quedó en deuda porque los principios que establece esta ley 6697 no fueron cumplidos por el propio presidente Leonel Fernández. De igual manera Hipólito Mejía, de igual manera eh, Danilo Medina Sánchez, de igual manera Leonel otra vez en su segundo gobierno. Y, qué decir entonces, de eh, Luis Abinader Corona, que también se ha constituido un negador. Eh, de los principios fundamentales que establece esta ley general de educación no, la no, debe estado de manera permanente en las calles me, exigiendo que los deber, los derechos de los dominicanos en materia educativa sean respetados que el gobierno sea garante me dejaste en la línea de relato Leonel modifica la, la, la ley, ley. 66. le aumenta el salario a los maestros, le da mejor calidad de vida, le da oportunidades ¿Y en qué fue que no cumplió? Bueno, no cumple... Agregarle la pregunta, cuando tú hablas de los principios básicos que no, cuando, cuando, que no han cumplido ninguno ¿Cuál de es, ajá, Eso es lo que quiero saber ¿cuál? Hablamos, para ponerte en contexto Leonel Fernández, eso está eh, en, en bueno, medio vino de comunicación. la modificación sí, Se modifica la, la ley ¿Era la buena ley establece, la modificación? Sí, claro que entonces, sí. ¿qué fue claro lo que, que, que no se sí. cumplió? La ley establece, cuando Leonel y el Leonel Fernández que la eh, modifica dice que el 4% del producto interno bruto será designado para la educación dominicana y o el 16% del presupuesto nacional. Y dice ahí mismo... ¿cuál de los dos montos sea superior en ese año? Leonel Fernández salió diciendo que la educación dominicana no necesitaba el 4%. Pero es verdad, Ay, ¿qué tú has no dicho? Pero, ¿Qué, pero, tú, pero, ¿qué pero, me puedes plantear pero, tú? Pero, ¿De qué ha hecho la...? No, no, Robert, espérate. No, no, pero está equivocado. No hay un debate, hay una entrevista. Está equivocado. Yo creo que él le a dar conmigo. Si el 4%... no hay un debate aquí, aquí lo que hay es una entrevista, hay que dejar que el entrevistado responda. Se le está planteando una condición. Voy ahí. Por Pero favor, Francis Rodríguez, Carlos. Si tú me dejas concluir, si, sí. si tú me dejas concluir Exacto. los recursos no debieran, no, eh, no eran demasiados. Vamos a tomarle la palabra a Leonel Fernández. Serían demasiados si en un estado donde no haya un plan, un programa de impacto educativo que vaya a evolucionar la calidad de la educación en 15, 20, 30 años, ahí. Los Problema recursos no, no son dinero. necesarios, porque como Leonel Fernández no tenía un programa de gobierno para mejorar la calidad de la educación, ciertamente para él no eran el, los recursos del 4%. ¿Y ¿Cuál era no el era programa necesario. que ustedes tenían para eso? Bueno, la ADP siempre ha presentado un programa a largo plazo, 20, 30 años, ¿Pero donde cuál se es? Bueno, que se construyan las aulas que se necesitan, que los estudiantes. Hay en los se, de ayer. Que no los bueno, porque no tú me estás a preguntando. Terminar, que los bro. estudiantes se le garanticen los recursos didácticos y pedagógicos neces necesarios. ...para la calidad de la educación. Sin libros de texto no hay calidad de la educación. Sin un desayuno escolar de calidad no hay, no hay calidad de la educación. ¿Quién hizo el desayuno escolar? Joaquín Balaguer, en el año, en el año 92 oh, sí. con el Plan Nacional de Educación. Entonces, ahí llega el desayuno escolar y se dota a los maestros de seguro médico. Entonces, Leonel Fernández, Leonel Fernández no aplicó lo mismo que él estableció en su ley, en la modificación a la ley. No lo aplicó Danilo Medina, no lo aplicó Luis Abinader. Otro tema que hay ahí que no se cumplió en ninguno de los gobiernos es lo que establece el estatuto que está en la ley, el estatuto del docente, sobre el sistema de, de licencias. Ninguno de los gobiernos han cumplido con esto. El día de hoy, eso es una deuda todavía que tienen los gobiernos. Licencias, ¿Qué? licencias, licencia por gestación, licencia por enfermedad común. Por eso es de ley. Es de ley, pero le, ninguno de los gobiernos ah, ahora él me está dando la razón, ¿verdad? <risa> no, pero en esa <risa> parte. Ninguno de los gobiernos. Pero <risa> no en esa parte. Él se pero refiere, no se me imagino a la ley, pero de a, agudar, No, no, a la ley de educación, artículo 82 del Estatuto ¿Y qué de refiere docente, esa parte refiere de la ley? Las licencias por, por gestación. ¿Cuánto pre y tiempo? Natal pero el ministerio no envía el sustituto. El ministerio no envía quién va a cubrir esa licencia. Y cuando lo envía tardan años para pagarle esa, esa licencia. Nosotros tenemos maestros del 2017 okay. del 2017 que el Ministerio de Educación le adeuda nada. licencia, yeah. pero ocurre que las licencias por enfermedad común, el Ministerio de Educación no envía el sustituto, que lo dice la ley, lo dice el Estatuto del Docente y lo dice la Ley de Seguridad Social. Se han robado, ver, mira, ah, se ah, los, han robado el 4%. Que los maestros, ah, ah, ma, los maestros <ríe> le pagan. No, es que <ríe> a, a, hay hay bien, maestros vamos hay, a, que tienen que a, asumir ese, esa parte, hay centros educativos donde el director, el equipo de gestión y los maestros colaboran y resuelven este problema. Han sido todos los gobiernos han sido todos los gobiernos: Leonel, Hipólito, Leonel, Danilo, Abinader. Han sido todos corresponsables de esto, de este incumplimiento. No Danilo, que lo pero, sí, pero después de qué? Después de una lucha en la cual encabezó la DPI se integró la sociedad civil no, no, la, por el 4%. Encabezó por Cabezó distribuidora por favor. Corripio. Vamos a. Corripio. Vamos, espérate. Yo, una yo, una pregunta, tele... ¿Cuánto tiene el 4% aplicándose? Desde el 2013. En el 2013. Eh, en el proceso electoral, en el 2010, se, se, firma, todo. se firma el acuerdo de que el, los partidos políticos, que ahí que Leónel Fernández sale diciendo que no era necesario la entrega del 4% del PIB para la educación de la República Dominicana, y si firman los partidos, firman el acuerdo, y en el 2000, que en el 2013... Que hemos ganado con el 4% en todos estos años. Gracias, los, amado. Que los, <risa> empresarios, y los, grandes lo, lo que los empresarios y los grandes comerciantes, los partidos políticos, se beneficia, se beneficia. O sea, El 4% no ha sido necesario Ustedes el 4%. están mal porque no se trata de dinero Se ¿verdad? trata de bien administrar Exacto. el dinero no, administrar no justifica dinero. que, o sea, que, los, que hemos tenido o sea, <risa> Perdón No, o sea, no, no, no, sea, no nada, yo no estoy basada el hecho de decir claro. que los recursos para educación No son necesarios Ese ha sido tu pues, gran perdón, problema perdón, Carolina perdón, siempre pero, Que tú si no lo has entendido No, no, es que lo hemos discutido siempre Ah, tener el 4% ya no, es que o sea, que tener, la no de tener lo que teníamos antes y se invertía y se tenía mejor resultado es que no, Bien, continuamos. Es que los recursos, continuamos, Francis, continuamos, nunca van a ser malos. Continuamos, esto no es un Dios. debate, señores, es una entrevista. Es que como es que tú digas. Días. Adelante pero pero de la que pregunta. Yo sé Váyanse a Venezuela, a lo que, que trae favor. Venezuela aquí. ¿Sé como tú decir que los recursos para salud son innecesarios? Porque se los roben, pero por Dios. Robert, vamos, a de vamos a continuar, vamos a continuar. Vamos a continuar. Con la entrevista. Adelante. Logros puntuales del, del gremio, eh, tanto para usted... Franci, por favor, sea bien administrado frases, por favor. Eh, por logros favor. puntuales, los dijiste, lo dijiste así, claro, pero me gustaría claro, eh, destacar los claro. más logros puntuales del gremio eh, para, para ustedes, para los docentes y para los estudiantes, por supuesto, claro, sí, mira, para el, el sector plan de... educativo. No puedo hablar de ese tema. El Plan Nacional de Educación, el Plan Nacional de Educación, del 92, eh, <risa> el, la modificación a la Ley General de Educación 66-97, dotar, al, bueno, eso está en el plan decenal, seguro médico, el, los pupitres, el desayuno escolar que en, en el gobierno, en los 10 años de gobierno de Joaquín Balaguer en el 92, con el plan decenal, la modificación a la ley, el, el, el 4%, sí. el 4% que fue la ADPI, quien inicia este esta lucha por la entrega o por la conquista del 4% para la educación de la República Dominicana, que luego la sociedad civil se integra y asume esta lucha como suya. Y como resultado de eso, hoy tenemos un 4% para la educación, que sea bien administrado no. Bueno, es un tema que hay que discutir y claro, que está demostrado, claro. porque el 4% ha servido para construir, sirvió. El gobierno pasado para construir candidatos presidenciales, iniciando por el primero, eh, Melanio Paredes, y después sí. transitamos entonces por eh, el de Moca, eh, el que estaba en la sede, ah, en la sede. Navarro, Navarro, el de Amarante, Amarante, Amarante y Andrés Navarro García. El único que no salió con un proyecto presidencial allí fue Antonio Peña Mirabal y fue por un asunto de cuestión de tiempo, entendemos nosotros. ¿Qué hemos logrado? Bueno, un concurso de oposición que sea cuestionable, sí, es cuestionable, y nosotros desde la ADP lo hemos cuestionado, pero se logró que para ingresar a la carrera docente, que lo establece no, la Ley no General de Educación, en su artículo 149, uh -huh. sea mediante el concurso de oposición, que las pasadas autoridades violentaron esto, sí, y los actuales también lo han hecho. Entonces, si la ADP todavía nos faltan, sobre términos de la ley, de los que contempla la ley, muchas cosas que se hagan cumplir, porque no. en este país hablamos de modificar una ley pero ¿y para qué modificar una ley? ¿Para qué crear, nueva, crear nuevas normativas jurídicas si no cumplimos las que tenemos? En concreto, ustedes solicitan construcción de escuelas y reparación de otras. ¿Cuáles son sí. esas escuelas? Tenemos, eh, por ejemplo, la escuela eh, de los Balbí de Madeja, iniciada hace unos ocho años, la construcción, sí. y está paralizada. Y esto se ha convertido en una, en una colonia de inmigrantes haitianos, de extranjeros haitianos. ¿En, qué, en qué porcentaje la escuela, en está En un 60%, ¿En un 60 promedio. un, 60 promedio, sí, sí. un 60%. Han ocupado los haitianos? Sí. Sí. sí. Igual, de igual manera, bueno, no de igual manera, en menor proporción se encuentra la escuela Loma de la Joya, que esta simplemente le hicieron, les construyeron dos muros y las autoridades, bueno, de hecho allí no hay docencia. Los padres llevan ya dos semanas con la docencia paralizada allí en la escuela Loma de la Joya. Las autoridades del Ministerio de Educación no han ido hasta esta comunidad a dar respuesta. El martes eh, pasado, fue una comisión de padres hasta el distrito, pero tampoco han recibido respuesta por parte del Ministerio de Educación. De igual manera se encuentra el Centro Educativo Eusebio Manzueta de Cueva, sí. que a más de ocho años iniciada la construcción sí. también se encuentra paralizada. Allí se imparte docencia en un aula dividida por estantes, eh, donde funcionan todos los niveles del nivel primario, y en una sola aula y una en la parte administrativa, entonces también tienen un grado, y ahí funciona la dirección, Departamento de Psicología y Orientación, prácticamente convergen con un grado. Como si no hubiera eh, dinero en este exacto. país, ¿verdad? El 4 Fulcar 40%. decía, perdón Robert, en ese mismo sentido, Fulcar decía que, ah, no recuerdo la cantidad, los miles de centros que están en proceso, es por un asunto de los contratos, de que no se habían cumplido, no sé. licitaciones, temas legales, ¿Qué información tú manejas sobre sí, esto? Sí, ciertamente ha habido un problema legal. ¿De pagos? Eh, con contratistas que le hice, le desembolsaron unos recursos, unos lo gastaron, lo invirtieron en la obra, otros se desaparecieron. Eh, otros, eh, la licitación fue por debajo del costo real, pero que hay, hay, hay, hay por unas debajo instancias por, por, debajo, por debajo del costo. Por ejemplo, el Politécnico Las Caobas, eh, ahí ah. eh, hay unas aguas subterráneas y ha generado que ese también está en proceso está paralizada la construcción y hay una secuela subterránea el ingeniero ahí en este caso nosotros bien conocemos el costo ah. se le elevó exacto. por el por el, por el saneamiento del terreno y el nivel, y, el, algo y el, no pero, pero, pero eso no es algo eso complicado no, es, se le hace una venda exacto a, al, al, ellos al ellos la han hecho. Le una sobre esa legal. parte exacto sobre esa parte el ministerio de educación debe actuar porque están los organismos judiciales claro, los mecanismos no. judiciales ahí entonces el ministerio de educación como ellos dicen que hay un nodo legal que hay un problema con los contratistas, pero entonces sometan a que haya que someterse. Tenemos uno. Te, tenemos, eh, disculpa, Francis. Okay. Eh, Am perdón, eh, Amado. <risa> <risa> ten, <risa> ten, Qué tenemos, tenemos, es que tú estás aquí, Francia, aunque no estás aquí en el sillón, ¿verdad? Ver, <risa> tenemos el caso del Liceo Miguel Cervantes de Naranjo Dulce, donde la comunidad, los padres suspendieron la docencia ayer martes y hoy miércoles. ¿Cuál es ese liceo? El Miguel Cervantes de Naranjo Dulce. Este es Naranjo Dulce aquí abajo. Acá abajo, ok. Sigo entonces. Eh, los padres suspendieron la docencia martes y miércoles, en virtud de que las autoridades no han ido en auxilio de la construcción o en procura de construir el centro educativo. Estas imágenes que estamos viendo, hace duque, años, duque. Ah, esas son de ese centro. Okay. Correctísimo. El sí, ahí, ese centro funciona en la escuela básica, uh -huh. que le, le prestó una parte al liceo uh -huh. para que puedan, ambos convergen en la misma planta física. La comunidad está exigiendo que se construya eh, una, el Liceo Miguel Cervantes, pero también están exigiendo que envíen personal de apoyo administrativo. Algo inexplicable. En un país donde el nivel de desempleo es sumamente alto, la tasa de desempleo es sumamente alta, un gobierno que los los, los dirigentes, la base del partido le está exigiendo empleo y la ADP le está exigiendo que nombre personal de apoyo administrativo. Va, algo que no entendemos. Vamos a ver unas una preguntas que tienen los amigos a través del WhatsApp. Adelante. Carolina. Estamos corto de tiempo, y te la voy a leer y luego sí, pues brevemente exacto, respondo, exacto, exacto. El 5318 dice, preguntarle a Robert Frías qué ha pasado con la construcción de los apartamentos para los profesores faltantes en la quinta de los maestros. Eh, ¿Alguien más pregunta? El 6641. Hola Robert, ¿y qué vas? ¿En qué va el aumento para los maestros pensionados? Anita, el sector Santa Ana dice, una inquietud es eh, que la ADP tiene, si tienen alguna facultad para vigilar el fiel cumplimiento de la higiene de los planteles, ya que están descuidados y muy sucios algunos. Por ejemplo, Luis José Acra, en esta ciudad, allá abajo. pese por el último, si no hay personal de apoyo y administrativo, no hay y eso lo hemos denunciado nosotros, aquí mismo hemos hablado de eso, de que el Ministerio de Educación... Eh, Habla de los logros, pero no podemos hablar de, lo, de logros cuando tenemos una escuela descuidada, una escuela deteriorada, una escuela que no hay un personal para higienizar, para desinfectar. Entonces los estudiantes eh, dejan el, el aula sucia en la mañana, pero si no hay quien la limpie en la tarde Esa, o el, en la, la mañana, mayoría. va a estar los igual. Baños, Yo te puedo decir, por ejemplo, la escuela Alejandrina Tobal de Mata Vieja, los maestros friegan, los maestros allí desllevan el patio los maestros allí son porteros con igual en otros centros educativos te estoy poniendo ese como ejemplo, pero eso ocurre en varios centros educativos de San Francisco, a de Macorís y el país a propósito de eso, muy, muy amena la, la entrevista, y por qué no hablamos de las botellas, la gente que está por ejemplo cobrando, que están fuera del país los que están nombrados aquí, que no hacen que no, que no cumplen, incluso tenemos la información de gente que está nombrado en, en educación y que están trabajando en empresas privadas por ejemplo ferretería y cosas así eh, eh, para, me, para sí. concluir con las preguntas voy Ajá. con esa ahora. la segunda pregunta pregunta hablaba sobre los, los pensionados los pensionados el presidente de la república ha recibido la, una comisión de la dp y se acordó un aumento salarial de hecho francis eso lo dice la ley la ley que, que, que, que promulgó que modificó Leonel fernández que tampoco, tampoco leonel cumplió y que no cumplió ni nadie ni, ni. que los jubilados y pensionados pues que los jubilados ¿Sí? y pensionados cada tres años deberá revisársele el salario el salario y el mismo ser en impactado en términos económicos Bien. con relación al vamos, costo vamos de la canasta básica. Que termine porque mira, qué? Al costo de la canasta básica estamos y se, se ha incumplido el con esto. Entonces el ahí se está echando el pleito para okay. que el presidente de la República, porque para aumentar a jubilados y pensionados no es desde el Ministerio de Educación, es por decreto del presidente de la República. Los apartamentos para los maestros. Quinta en la de los maestros, estamos trabajando con eso. La sociedad eh, sabe lo que ocurrió allí. Fuimos estafados, los maestros fuimos objetos de estafa por Washington Espino. Eh, Washington Espino tiene alrededor de 14 millones de pesos de los profesores eh, los demás eh, que estaban con él que voy a darle el nombre porque no, no me voy a meter en los temas que no nos competen a nosotros pero sí fuimos objeto de una estafa por, por parte de Washington Espino por unos 14 millones de pesos que le deuda a los maestros estamos trabajando en eso hemos avanzado bastante haremos una reunión con los adquirientes okay. para dar los Bien. detalles eh, sobre todo lo que se ha hecho y ese es un tema que nosotros Esperamos en esta gestión no? dejar por cerrado. Sobre lo que preguntaba, breve breve. Sí, y nosotros, y, no, y nosotros lo hemos denunciado. Tranquilo. Nosotros lo hemos denunciado. El actual gobierno ha creado una condición que se llaman promotores, que son para hacer nada en la escuela. Y, lo, y, y yo lo los he dicho voceros. públicamente, en un en una creo que en una por llamada lo decía, que me digan que no es así para decirle dónde están ubicados, dónde Bien. cobran. No, cuando y tú vuelvas a, a decir Porque tenemos cinco, yo, son más. ¿Hemos pero, tenido, pero yo tengo cinco identificados en la escuela donde están y los nombres. Hemos tenido y, con, y con no están nosotros a Robert Frías, presidente del ADP Capítulo San Francisco. Gracias. Amacita.